¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, ¿Es luz, negra? <risa> <risa> es luz negra. Yo, yo, yo, te digo, es Luz negra 2013, loco. Espéralo. You know what I mean? Dice, es el ser inapropiado. Que sa, que sa, que está que sabio es el dolor que te pone Donde debes, te carga culpa si la tienes yes. No le importa tu dinero Tus amigos o, o tus bienes Hermanos se matan, por eso dicen Que el amor más solo es, es digno de, de mujeres. mujeres Deja de ser un mierda si la quieres Yo paso el día encerrado, me lo juro Aprisa nada, sino cuando Estés seguro, que sabia mierda el fruto Si lo cortas inmaduro, como a toda Costa quieren serlo, aprende El rap no se aprende, se siente Y, y eso tienes, tienes que, saberlo. que saberlo Pides amor, pero nunca has visto el merecerlo. Vamos al sol, sube a mi flow, seguro quieres conocerlo. Soy como un ciclón que arrasa, como fumar tranquilo en un sillón desde, desde su casa. casa. Lo dejé salir cuando escribí y ahora lo ritmo a ver qué pasa. Seguros no. de aire si truena con los cuernos. Amigos verdaderos se conocen con el, el tiempo, tiempo pero, pero el tiempo mata, mata solo por, por vernos. vernos. El universo más pequeño entre mi y tú falta. Sabes cuántos del amor que gastamos sin medida. Y yo exponiendo el corazón a las pasiones más mundanas de, de la vida, vida, chica. Seré total, nano, solo lo que aplica, como si fuera mi último día, baby. Soy un ser inapropiado, siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo? Soy un ser inapropiado, siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. Y que se mande en name, bitch. Uh, uh. son gestos en las fotos que maquillan una cara fea Y la belleza de la mente no caduca, no es tan pasajera Si quieres atención, primero escucha, deja de seguir a la marea uh. Soñar cualquiera, actuar es darle cara a la pelea Las cosas que hago, mis modos varios, es una tumba para mí, ser ordinario La daga en el papel es simple, talento de barrio Tú que sabes que he vivido, solo supones y expones comentarios Alguna vez fuimos amigos, ya me conoces son, te quiero pa' los vivos Tú ya no estás conmigo, pero entre sueños Susurras mi nombre, nena Si este es el final, vamos a arder en gasolina Valdrá la pena, quemar el karma Volver en ceros. ¿sí? imagina Renacer y renacer Pa' conocer lo trascendente de la vida uh, Volví a caer, a lo que sabe el polvo Aún puedo volar, vienes Yo te enseño cómo, andaba por el mundo Y decidí tomarlo todo De este lado del embudo, escurre tinta en un papel Futuro uh, incierto, te aseguro Algunas veces el muro, picar piedra y pasar por él, güey. Yeah. Recuerda que si cuesta es puro, enfócate el tiempo que te queda Hay que pasarlo bien. bien Soy un ser inapropiado, siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. Hey, ¿y, yeah. Qué? Yeah. ¿Y qué? Yeah. ¿Y qué? Yeah. ¿Y qué? ¿Y yeah. qué? ¿Cómo? Yeah. Soy un ser inapropiado, siempre quiero más, siempre quiero más, más de lo que me fue entregado. se oh. name, say my name. Oh. Bitch.